Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Y hoy tenemos el 76 aniversario del Día de la Victoria en Europa B.E. Victoria en Europa, hemos ganado en Europa <risa> Hace 40 minutos salió esta noticia, así que no, se las traigo, está muy muy fresquita Para, para todos ustedes el lunes 16 de abril de 1945 a las 4am el mariscal soviético Georgy Zhukov le ordenó al primer frente bielorruso que atacara las posiciones defensivas alemanas en la colina de Selo. De eh, lo que dio comienzo a la fase inicial de la batalla de Berlín. Eh, bueno, y se ganó la batalla. Todo, más o menos reducido. Fin de semana extendido de la victoria. A ver, ¿por qué les traigo esta noticia? Porque hay un montón de cosillas. Bien, y va a haber... Eh, bueno, ahora se los digo. Fin de semana extendido de la victoria de descuentos y misiones. Comienzo de los descuentos especiales viernes 7 de mayo a las 3.20 pt 5.20 ct y 6.20 DET. De Et. Bien. Eh, y finaliza todo esto el martes 11 de mayo, ¿ok? Martes 11 de mayo. Así que tienen un par de días para, para jugar, básicamente. Eh, bueno, después, ¿qué tenemos? Primera victoria de cada día, eh, en vez de ser por 2, va a ser por 5. Bueno, igualmente los fines de semana suele eh, por 5 o por 3. ¿no? Eh, elementos de personalización, 50% de descuento y espacio de garaje, 50% de descuento en oro. Atentos, consumibles. Equipamiento. Atentos con esto: consumibles, que son los consumibles. Kit de reparación grande, kit de reparación chico, bla bla bla, bla, todo eso, mata fuego y todo lo que tiene que ver con eso. 50% de descuento, así que aprovechan a comprar, si son de gastar bastantes consumibles, más que nada los grandes, ¿no? Los, los, los grosos, el kit de, bot de reparación, el kit de ese botiquín grande, que son los más caros, ¿no? Equipamiento, obviamente, eh, tenés que comprar una... una Barra de recarga, tenés que comprar un estabilizador, tenés que comprar cualquier cosa que sea Unas ópticas, bueno, acá tenés un 50% de descuento Así que, de última, yo, consejo de un tonto acá eh, De última, si no estás medio corto de créditos O oh, usá, farmea créditos, aunque sea antes del 11 eh, Empezá a usar todo lo que sea eh, los tanques premium y todo eso eh, básicamente para poder tener bastantes créditos Y las reservas de créditos No me salía el nombre, las reservas de créditos si podés Buenísimo, y si en el peor de los casos No tenés nada de eso eh, vendete, algún, vendete algún tanquecito Y comprar los, los equipamientos que después Terminan siendo lo más caro del, del juego Casi Bueno, tasa de conversión De experiencia experiencia libre Bueno, también esto me sirve, a mí me sirve un montón Porque hay un montón de tanques, si querés sacarlo por ejemplo, querés sacar, no sé, o levelidad de tripulación, que en muchos no lo recomiendo, pero bueno, algunos lo hacen. Pero en el peor de los casos, si te falta sacar módulos, si te falta sacar un poco de experiencia y tenés el oro ahí, pero no lo querías cambiar para esperar este momento, porque siempre es 1 por 25, ¿ok? Entonces, eh, nada. Ahora está prácticamente, no te digo el doble, pero casi un, un 60% más, un 70% más. Bueno, vehículos regulares de nivel 5, 50% de descuento. <coughs> o sea, todos los vehículos de línea, 50% de descuento. Vehículos de nivel 6 y a 7, 30% de descuentos. Vehículos de nivel 8 a 10, 15% de descuentos. Vehículos premium, chicos, vehículos premium, de nivel 2 a 5, 50% de descuento. Por eso les traigo estas noticias. Porque es un montón. Hay... Más que nada para los coleccionistas, no, no, no creo que salgas corriendo a comprar un tanque nivel 2 premium porque está un 50% de descuento. Si valía 700, va a valer 3.50, o sea, no, no es que te cambie la vida, pero, pero está bueno, está bueno. Eh, después, vehículos de nivel 6 a 7, 30% de descuento en oro. Y vehículos premium de nivel 8, un 15% de descuento en oro. Eh, un 15% de descuento en oro Para, Porque quiero hacer una cuenta así rapidita Por ejemplo, en el caso de No sé, un vehículo que valga eh, Por decir algo, un, uno de nivel 8 10.500 10 Vamos a poner 9.000 de oro 9.000 por el 15% Son 1.350 menos Bien O sea, eh, te va a costar unos 8.000 Unos 7.650 Más o menos bueno, es un montón igual, o sea, te ahorras un montón. Desfile militar, eh, tenés que... Bueno, hay misiones, ¿bien? Misiones del desfile militar, tenés que ganar una batalla una vez por cuenta... ...y te da un día de cuenta premium, ¿bien? Parte 2, infligir 9000 de daño en cualquier cantidad de batalla. O sea, vas sumando primeras, eh, no sé, 1000 en una batalla... ...después 4000 en otra, y 4000 en otra y ya llegaste, ¿bien? ¿Y qué te da? Eh, consumibles de matafuegos, consumibles botiquín de primer auxilio grande... ...quita reparación grande después tienes que hacer posicionarse como uno de los 9 mejores jugadores del equipo según daño infligido bueno, es bastante fácil tres veces por cuenta o sea te vas a poder ganar todo esto tres veces por cada uno 3 caja tres 6 9 caja de coca 9 buts 9 pan con manteca de, y dulce de leche 9 chocolates y, y todo eso bueno después tenemos esto también que es importante transmisión del día de la victoria bueno con The chill time mm, bueno Está ah, bien, eso tienen, si quieren verlo Ahí está el comienzo de la transmisión, el 7 de mayo A las 14 y eh, todo eso Bueno, pero para mí, lo que yo considero Más importante, ahí se pueden ganar eh, Mirá, son expertos de la segunda Guerra Mundial, no se pierden el cuestionario de 15 preguntas Sobre el evento histórico, según la cantidad De respuestas correctas, podrán participar de un sorteo Por los siguientes premios 3 días de cuenta Premium eh, 5.85M Y 3 eh, Defenders Que bufeno el Defender porque lo veo medio malardo No es el que era antes, bueno el cuestionario se les entregará durante la transmisión, así que asegúrense de sintonizarlo temprano, revisen cuidadosamente sus respuestas antes de entregarlas y van a Wikipediar todos, olvídate. Eh, bueno, esto, lo importante: ustedes que son de NASA, eh, Use East America, Twitch Drops de la Victoria. Bien, comienzo de los drops el viernes 7 de mayo, eh, finaliza el 11 de mayo, exactamente igual que antes, y tendrán transmisión en inglés, que tienen todos los CC de England, en portugués, que está reposo, y t Black. Y acá estamos nosotros, los de, los de SA, NA, barra Use East, barra LATAM, como quieran decirle. Está Arsarge, el Tito Sir8, el Tito Grizzly, el Tito Vergara21, el Tito Nando Capo, quien les habla michu Too, eh, Are You Talking To Me, el Tito Sot y el Tito Papa Rage. Bien, somos todos eh, los que vamos a tener Twitch Drops eh, en las transmisiones de Twitch, obviamente. Si soy transmito en YouTube, no, no van a tener nada. Bueno, entonces Twitch Drops, para quienes me lo pregunten. Bien, porque seguramente vamos a hacer transmisión, hay que hacer transmisión este fin de semana, hay que transmitir, bro, hay que ponerse el overall y empezar a laburar. Eh, ¿Qué se pueden ganar? Garantizado, o sea, no, no, no es chamullo, es garantizado. Si no, les devolvemos su dinero. Ah, yo no, yo no les devolverá. Guardami les devolverá su dinero, pues. Yo no tengo nada que ver, no, a mí no me meten. Eh, matafuegos automáticos por 5, por 5 botiquines de primeros auxilios grandes, por 5 kits de reparación grandes, drops. Eh, luego de mirar 30 minutos en total, bien, tenés que mirar 30 minutos la transmisión y te podés ganar ya de, de una esto, 5 grandes eh, perdón, 5 automáticos, 5 auxilio grandes y 5 reparación grande luego de mirar 30 minutos más, o sea, una hora en total calcomanía, bandera ondeante estadounidense, calcomanía bandera ondeante británica eh, paso eh, calcomanía, bandera ondeante francesa y Calcomanía, bandera antes soviética El día de la revolución eh, Bolchevique Luego de mirar durante 30 minutos más O sea, 90 minutos, dos días de cuenta premium de voto O sea, te puedes ganar todo esto Si te interesa, eh, todo sirve Para tener más información Sobre cómo vincular sus cuentas Hagan clic en el botón más abajo para ver la guía completa de Twitch Drops Acá, Twitch Drops, guía de Twitch Drops Igualmente les voy a estar dejando el link ¿bien? De esto, para que ustedes vayan acá Si tenés alguna duda de cómo vincular tu cuenta Con la cuenta de Twitch Prime Elementos de Personalization de la Victoria eh, El Día de la Victoria, que están tipo los diarios, viste ahí Estrella de la Victoria, Estrella Comunista Y primaria de 1945 Me gustan eh, los tres Este de eh, me parece muy invasivo el rojo Tendrá que haberlo hecho con algunas cositas más desde el viernes 7 de mayo a la, todas estas horas Hasta el 14 de mayo a las, eh, todas estas horas Revisen la tienda del juego La tienda Premium para conseguir paquetes exclusivos De personalización en honor al Día de la Victoria Que incluyen Dos flamantes estilo 2D El estilo B de la Victoria También estará disponible en la tienda Premium ¿ok? Desfile de la Victoria con el Cuarteto Berlín Bueno acá les venden también Si quieren los cuatro vehículos Del Cuarteto Berlín Este que es el, el, el Farfly BC Si no, me, no me veo mal de acá la 130, el IS-2 y el Cromwell B. Bien, esos son los cuatro del de cuarteto de berlín Así que bueno, amiguitos, ya saben. Tenemos Twitch Drops de la victoria. Nando capo va a estar transmitiendo. Síganlo, si no, a algunos de los chicos también de, de SANA. Eh, como quieran. Eh, o si no, también a los chicos de Portuguese. Eso, como vos se fala Portuguese, como vos se querrá. Así que bueno, amigos, hasta acá el video de hoy. Los quiero mucho. Muchas gracias. Cuídense y nos vemos en el directo de hoy, seguramente en Twitch. Así que estén atentos. Besos. Chau, chau. No sé por qué hablo tanto, man.